Buongiorno cari amigo de Pablo El giorno de hoy, vamos a hacer un bellísimo allenamento con el step Las personas que no han el step, no hay problema Igualmente lo pueden hacer sin el La próxima vuelta, trovate un step, cosa, algo que sea altino Para hacer nuestros ejercicios Vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad Vamos a mover un poquito las braccia, las braccia Avanti, Avanti, Avanti Dietro, dietro, todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo. Abro, chiudo, abro, chiudo, chiudo, abro la espalda indietro, dietro la espalda, dietro la espalda, avanti, avanti su, en yu, su, en yu. Ok, vamos a un el bachino, el bachino, círculo, círculo, círculo, círculo, cambio, cambio. Cambio todo el cuerpo, vamos a de hoy la gamba, el glúteo, el brazo, el abdomen, todo el cuerpo. Aunque ejercicios aeróbicos para mantenerte siempre en forma y activo. Ok, me piego, salgo, me pliego salgo, piego, salgo, piego, salgo. para eso. Vamos a... Piego, un... piego con este ginocchio, vamos directamente avanti. Con las dos manos. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, perfecto. Tú te due, tú te due, tú te due. Pado fino en fondo, pado fino en fondo. Cosa sea, palo para sopra, sopra, que así guardate velio. Cambio, cambio. Ok, perfecto, nuevamente me piego, salgo, me piego, salgo, me piego, salgo. Ok, ok, ok, ok. Muevo el pie de, muevo, muevo el pie de, muevo el pie de, muevo el pie. <risa> Vamos a iniciar con un poquito de corsa en el posto, corsa, corsa. Amortigo la caduta, uso le mani, hago el trasguardo, guardo de fronte, de fronte, de frente. Sí, sí, sí, sí. Es sí, es sí. Ok, ¿cómo vamos a impostar este entrenamiento? Vamos a hacer ejercicio en el esté y en ejercicios para las partes del cuerpo Por ejemplo, inicio con el movimiento en el esté, Después lo hago 10 volte 15 y después facciamo uno de gamba Ok, perfecto, perfecto Vamos a beber un poquito de agua, de agua, de agua Si sí está, con este caldo si está el agua Ah perfecto perfecto todo acá en un parco de un parco público ahora puedes sentir un poquito que se escucha la voz de los bambinos es normal es normal ok vamos a iniciar vamos a iniciar vamos a iniciar vamos a iniciar con esto ta si sí. ok cambio gamba cambio gamba cambio gamba dale cambio gamba ta ta ta cambio gamba ta ta ta cambio gamba ta ta ta cambio gamba ta ta ta Cambio de gamba. Ta, ta, ta. Cambio de gamba. Me ayudo con las manos, guarda. Ta. Ok. esto vamos a fare 10, ok? Prepárate, prepárate. Uno. Ah, Dos. Ok. Tres. Ok. Cuatro. Cinco. Va indietro. Seis. Va dietro. Va indietro. Siete. Va indietro. 8 Ok, ok, ok, ok Vamos a hacer el, el último, el último, el último, el último, el último, el último Último con la con Cambio Ok, perfecto, ¿Qué okay, vamos a hacer? Vamos a hacer 10 Squash Jam, 10 Squash Jam, 10 10, 10 Ok, prepárate Vamos a hacerlo si mal esté Quien no mal esté va bien, lo puedes hacer sin esté Ok, va 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me quedo, me quedo. 1, 2, 3. Ok, perfecto, perfecto. Adesso, ¿qué vamos a hacer? Solamente uno, un solo pie. Con el solo pie. Ok, vamos a hacer 10, 10, 10, 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dame due in più, uno in più, ok, perfetto, perfetto, un altro esercizio di gamba, di gamba, ok, vamos a aprire grande, grande, grande, adulto, corpo diritto, vamos a scendere così, tra, tra. Vamos a fare 12, 12 e dopo cambiamo de, de de gamba. 3 2 1 via. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Me fermo. 1 e due. Ok. Perfetto, perfetto. Ahora vamos a cambiar de gamba, vamos a hacer esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 en más, 1 en más, ok, 1 en más, ok. Voy a continuar la corsa, corsa, corsa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto así. Ta, ta, ta, ta. ¿Ok? Prepárate. Con esto no hay no ripozo de niente. Todo subito. Estamos iniciando con la gamba. Después vamos a cambiar de bracha. Prepárate. 3, 2, 1, via. Da, ta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, perfetto, perfetto. Ora vamos a fare. <ride> vamos a fare pele gamba. Pele gamba. Vamos a fare giro, questi, questi, queste. Ta, Ok, che Ta. il ginocchio non supare la punta del piede e scendo. Ok, prepárate. Vamos a fare 10, 3, 2, 1, via, dai, dai, dai. 1. Ok. 2, piego dietro. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, dame 2 in più. 1 in più. 2 in più. Corseta, corseta, corseta, corseta. Vamos a fare este ejercicio, guarda. Uno, due, alternato. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. 20 vueltas, 20 vueltas, 20 vueltas. Y topo, cambio de gamba. Ok, prepárate. 3, 2, 1, vira lay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, ok, corseta, corseta, corseta, corsa, corsa, adesso vamos a cambiar de gamba, gamba, vamos a cambiar, 3, 2, 1, via, ok, se va, 1, para dietro due, tre, quattro, cinque, sei, piego dietro, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, ok, mantente in corsa, mantente in corsa, ok, eso, ¿qué vamos a hacer con el este? Vamos a hacer esto: abro brazo, abro brazo, pero voy a cambiar siempre de gamba. ¿Ok? Inicio con, con sinistra, con destra y tú con sinistra, Prepárate: 3, 2, 1, vía, abro, cambio, cambio, cambio, Ta. Ta. cambio, cambio. 3, ok, cambio, cambio, cambio, ok, auro, 3, 3, vado detrás, solamente va, cambio, ok, vamos a hacer 10, 10, ok, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 21 ultimo ultimo ok perfetto vamos a mettere el ultimo il ultimo de de gambe de gambe de gambe ok de gambe guarda te la faccio facile guarda in ginocchio in ginocchio salgo dopo ne guardate 1 2 salgo ok cambio de gamba ok, vamos a hacer 10 10, 10. prepárate 3, 2, 1 vía, ok vía, vía, salgo 1 2 cambio de gamba, cambio de gamba cambio de gamba 3 ok, piego, piego, piego ta, ta, ta ta, 4 4, ta ok, ta ta, ta 5 Me, de baleato, me de va a venir, bene, va bene, a va venir bene. ta, ta 6, 6 ta, ta, ok uh, salgo, salgo 7, 7, 7, 7, ok vamos, andiamo, andiamo, andiamo salgo. Ok, uno, ocho, ocho, ok, perfecto, perfecto, ok, está, ok, nove, nove, nove, echendo, echendo, ta, última, última, última, última, última, ok, última, última. Ok, perfecto. Pico la corsa, pico la corsa. Adesso, vamos a entrar con ejercicio. Pelibracha, peli, bracha, peli, brazos, vamos a hacer bracha. Anche abdominal, ok. Viene comando, ok, ok. Pero prima de brazos, vamos a hacer esto: va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en 10. Ok, vamos a hacer piegami: 10 piegami, 10, 10. Va, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 1, 2, ok, corsa. corsa, vamos a cambiar, cambia, cambia, cambia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, ok, perfecto, vamos a repetirlo nuevamente, vamos a repetirlo, vamos a hacer piegamentos, e tiriamo avanti un braccio ok Preparate. 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uno en piu. Ok. Perfecto. Mantente firme. Mantente, mantente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el jumping jack a sopra y cambio de ejercicio. Pero per el bracha, los es un labor intenso. Pero coste esfuerzo, vendrá pagado. Prepárate. 3, 2, 1, vía. 1,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 Ey, vamos a cambiar ejercicio pelebracha, vamos a fare trichipiti. Uh, aprofito, aprofito. Trisipiti. Lo giro, lo giro, lo giro. Pete guardar. Puede guardar. Si tú no hay después, no te preocupes. Lo falla a terra. Guarda lo 3, 2, 1, via. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, continuo con el esté, continuo con el esté, continuo con el esté. Ok, vamos a hacer punta, punta, abro bracha, punta, abro bracha. 3, 2, 1, vía, ta, ta. Ta. abro brazo abro brazo abro abro brazo abro abro esto vamos a repetirlo nuevamente vamos a repetirlo nuevamente el laboro de, de tricipiti vamos a hacerlo nuevamente ok que se sienta si sí. comienza inicia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 más 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, vamos a hacer tricipiti. Se repite, se repite. Qua. No se mola más. Con Fisi más en YouTube, no se mola más. Ok, nuevamente. Nuevamente, vamos a hacer 10, 10, 15. Fais lo que tú tu riescas Tú no compites conmigo, tú compites con tu exceso. Ok, si sí va, si sí va. Nuevamente, 3, 2, 1. Vía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Ok, continuamos con el esté, continuamos con el esté, continuamos con el esté. Continuo, continuo, continuo. Vamos a dar un uno piccolo salto salto salto salto salto salto salto vamos a hacer esto ahora vale. vamos a hacer esto salto basta ok vamos a hacer 10 10 Prepárate. 3 2 1 via dai 1 cambio gamba 2 ta ta 3 ok ok ok ok ok ok 4 4 4 4 5. Ok. E 100 100 100. 6. Ok. 7. Ok. Ok, 7 7. 8. Ok. Ok, mancano 2. 9. Ultimo, ultimo, ultimo, ultimo. Ok. Ok. Perfetto. Adesso che vamos a fare? Vamos a fare uno per per le spalle. Vamos a prendere, voy a prendere el esté. Si tú no hay el esté, prende una confesión de agua, de tersivo, de óleo, cualunque cosa te pueda servir. Ok, puede guardar. Puede guardar. Prendo el esté, prendo el esté, esquina directa, guarda. Vamos a fare con esto. Está, Ok, 3, 2, 1, via, vamos a fare 10, 1, 2,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 ¿Qué vamos a hacer? Salgo con un pie y tiro calcio. ¿Ok? Salgo con un pie y tiro calcio. Salgo con un pie y tiro calcio. Calcio. ¿Ok? Vamos a hacer.. Vamos a hacer 12. 12. Prepárate. 3. 2. 1. Vía. 1. 2. Calcio. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Ok Vamos a hacer Vamos a hacer uno Uno en las brazos Y después Cambio, cambio de gamba, cambio de gamba. ok perfecto, perfecto. Guardate el brazo que voy a hacer. Guardate el brazo. El brazo, voy a, voy a hacer esto. Uno, dos. Vamos a trabajar un poquito la espalda, la espalda, la espalda. Guardate, guardate, guardate. Esciendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8 9 10 1 en 2 Ok Ok Mantente firme Salgo con 1 Y tiro calcio 3 2 1 Via Está Ok 2 3 4 5 6 Sette, otto, nove, dieci, mancano cinque, cinque, cinque, uno, due, tre, quattro, cinque. Ok, mi mantengo in corsa, corsa, corsa, corsa, corsa, corsa, corsa, corsa. Adesso, che vamos a fare? vamos a fare vamos a fare voy a meterle tres ejercicios para elaborar el abdomen el abdomen el abdomen ok siempre para seduto siempre para seduto seduto porto el... mano para dietro, voy a fare esto voy a fare esto tra, tra cuánto vamos a fare vamos a procurar el fare 20 20 20 repeticiones te doy un gocho de área de así prende un, go... un poco de agua todo este esfuerzo vendrá pagado. Yo siempre lo digo, siempre lo digo. Si tú puesto ese ejercicio le metes constancia, disciplina, verás grandes resultados. Solo con palo una sola vuelta no vas a ver niente ¿Ok? Perfecto. 3, 2, 1, vía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vacho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ok, Salgo salgo este Salgo sur este Salgo sur este Ok, va Va ta Veloce veloce veloce veloce va Ta Veloce veloce veloce Ta Veloce, veloce, veloce, dai! Ta. Veloce, veloce, dai! Su! Ta. Ah, stavo trovato il cardio! E yeah, il video è anche per, per bruciare! Ok, perfetto! Sì, sì, sì, sì! Vamo a fare... Quanto vamos a fare? Vamos a fare 20! Ok, ok, ok! Uno! Ta! ta, ta. Due! Ta, ta, ta! Tre! Ta! ta, ta. Quattro! Cinque! 6 uh, 7 forse le mani 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8, 9, vamos, vamos, 10, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fare mountain climber, mountain climber con el esté, mountain climber, prepárate, vamos a fare 30 mountain climber 30, 30, 30, prepárate, 3, 2, 1, vía, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda que no ha hecho el pie, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, ok, continuo con el step, continuo con el step, que voy a hacer, voy a salir, tiro talones dietro, ok, talones dietro ok, perfecto vamos a iniciar vamos a iniciar, inicio, inicio, inici. vamos a hacer 20, 20 3, 2, 1 via 1 2 3 4 5 6 ahora 7 Otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, talone indietro, sei, sette, otto, nove en 10 ok cual continua vamos a meterle uno de abdomen abdomen abdomen siempre utilizando el esté el esté que vamos a hacer me voy a estrayar en el abdomen en el esté me estrayo en abdomen me es variato me estrayo me estrayo en el esté me me este. y que voy a hacer voy a hacer este vale. me estrayo me estrayo me estrayo vamos a hacer isometría 1 2 3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 Continuo con el step Vamos a hacer cuadric, Vamos a hacer este. Ta. Grande, grande, grande. Siempre cambio de pie. Siempre cambio de pie. Grande, grande. La B. Vamos a hacer la B. Prepárate. 3, 2, 1. Vía. Ta. Cambio de pie. Ta. Cambio de pie. Cambio de pie. Ja. Cambio, cambio, cambio de pie. Ta. Cambio de pie. Ta. Cambio de pie. Ta. Cambio de pie, tá. cambio de pie, sí, sí, sí, sí. <ríe> okay, ok, ok, ok, ok, vamos a hacer 10, ok, 1, 2, 3, ok, 4, 4, 4, 5, 6, un poquito de la coordinación, es este, 8, 9, este. 10 más, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, ok, vamos, estamos trabajando el abdomen el abdomen ok continuamos con el abdomen continuo con el abdomen continuo con el abdomen que voy a hacer voy a hacer rusia rusia rusia rusia en twist prendo la, la botella aunque un poco bota no importa tú hay finta el peso es significativo va va va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, ok, ok, continua, continua, vamos a parar en el té este. nuevamente, saltelo, saltelo, saltelo, saltelo, vamos a hacer, abro, abro grande,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 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Uf. ¿Cómo va? ¿Cómo va el ejercicio? Una piccola pausa. Una piccola pausa. Voy a fare. Un altro ejercicio de gamba. Un altro de... Un altro de brazo. Un altro de abdomen. Y finisco otro ejercicio siempre de movilidad ok ok vamos a iniciar con, con nuestro primer ejercicio de de, de abdomen no de, de, de gambe gambe gambe ok prepárate 3 voy a par voy a colocar eh. voy a colocar el pie en rusian después ¿Eh? búlgaro guádalo Escoazo búlgaro, ok, 3, 2, 1 vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, que el ginocchio no supere la punta del pie, ok, perfecto, perfecto, vado con el alto de gamba, cambio, dopo vado con ejercicio peladome. Peladome. el abdomen. ok, si va, se va, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, uh. voy a hacer mountain climb, pero voy a girar, giro la gamba, giro la gamba, ok, prepárate, prepárate Uh, prende un gocho de área. Prende un gocho de área. Ok, se va. Vamos a hacer el mountain climb, pero voy a girar la gamba. Vamos a Giro, giro un poco. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, ai, ai. Forzate, forzate. Uh. Ok, Vamos con ejercicio esercizi per... per le braccia. Okay. ok, vamos a fare piegamenti, salgo con un, un brazo sobre este. Guardate, vamos a fare 10, vamos a fare 10, vamos a fare 10. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Facciamo a finire nuestro último último ejercicio con, con el step, movilidad, movilidad, movilidad Macho skipping dopo un salto, ok prepárate, 3, 2, 1 via, 1, 2, 3, salto, yendo, 1, 2, 3, salto, 1 2 3 salto 3. Vamos a fare 10. 1 2 3 4 1 2 3 5 e scendo. 1 2 3 6 1 2 3 7 aiutate, 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 salto 2 en più, 1 2 último 1 2 3 salto uh. por el giorno de hoy hayamos finito estos ejercicios con el esté hayamos hecho Total body, ¿cierto? Ha mancado este ejercicio. Por eso nos nuestro próximo entrenamiento. Vamos a hacer un poquito de estrecho. Piego, ginocchio, extiendo lentamente. Cambio. Tú te dudas, ensieme. Tienes el ginocchio. Encrocho, Cambio. Perfecto. talones y dietro. Cambio. Me podéis escribir, Pablo. Me ha apiachuto. No me ha apiachuto. Podemos hacer una modifica. Cambiar ese ejercicio. Podemos hacer. Escribir. si yo me rindo conto si estoy sbagliando. ¿Qué cosa debo mejorar? Así alineamos en Gira, gira, gira. Gira el bachino Torna indietro, torna indietro, avanti, dietro. Ok, apro, chiudo, apro, chiudo, tiro un pochino i piedi, i piedi, braccio dietro, dietro, dietro. Sempre con il braccio avanti. Cambio, avanti, dietro. Ok, spalla, indietro, avanti, su, in giù, su, in giù. Ok, perfecto, por el día de hoy ya hemos finito. Gracias veramente a todas las personas que han guardado este ejercicio y este canal. Gracias por el sosteño y espero que esta lección te sirva para mejorar tu performance. De cuore, Pablo.